Dragon Ball Super. Hola, soy Goku. Samas es increíblemente fuerte. <risa> Pero no importa. Aunque sigue siendo igual de fuerte, parece que nuestros ataques empiezan a afectarle. Muy bien. Usaremos toda nuestra fuerza para mostrarle nuestro verdadero poder. Así que, ¡prepárate, Samas. El próximo capítulo de Dragon Ball Super será... La batalla llega a su fin. El milagroso poder de Guerreros Incansables. No se lo pierdan.